Soy Walter Morales, presidente de Wise, economista, y, y lo que estuvimos haciendo es dar una charla sobre cómo va a terminar el 2019, qué puede ocurrir en el 2020 en la economía y cómo va a impactar en los negocios. Sí, hay una sola, que es el déficit eh, fiscal constante que tiene la Argentina. Es un país deficitario. Nosotros desde el año 60 hasta ahora habremos tenido 4 o 5 años con superávit fiscal. Todo el restos fueron deficitarios y con déficit abultados, en todo, casi todos los casos más del 4%. Y el disparador es cuando el déficit fiscal es del 7% superior y estamos en, eso, en esos límites. Eh, reducir el déficit, como consecuencia reducir el déficit. Eh, para reducir el déficit hay que bajar el gasto público. Dentro del gasto público hay dos gastos que han aumentado mucho estos últimos años, eh, décadas diría que es el gasto social y después la dotación de personal del sector público en todos sus aspectos, nacional, provincial, municipal es increíble, el sector público es la única la única industria que crece en la Argentina porque cada gobierno que viene trae gente a trabajar y otros que son ñoquis y los gobiernos que siguen traen a los nuevos ñoquis y no despiden los ñoquis anteriores entonces crece, crece, crece una masa salarial que se hace inmanejable, o sea, hay que trabajar en ese aspecto ¿sí? reducir esas dos partidas que son vitales.